Cuando voy a decir voy a seguir viendo. Dale. Número cuatro, número cuatro. Cortita. Enfrentémonos el tiro y ahí, ahí comentamos los dos. Ya. Cuál es la tuya? Sweet. Sweet. Audaces. Hay una serie de abogados. Ah, oh, te vale. Ah, sweet. Trajes. Ya, sí Si sé cuál es, sí. pero no, no he visto nada. No sé quién actúa. Ya. No. Nada. De la, nada, de nada. De la. De la. Puta, tiene el eh, mismo eh, problema eh, que. Bueno. Explícame, por favor, yo sé que a ti te gusta, eres Mr. Spoiler, yo sé que lo eres, pero por favor, háblame de suite sin, sin un spoiler, Ruiz. Ah, ponte tu, tu super lente de spoiler. Pero por favor, háblame de sin, sin tirarme un spoiler, pa, porque me gustaría verla, ¿ya? Ahora viene eh, en homenaje a un gallo que sigo en en, en, en, en, en, en, en en TikTok que me recomienda no? muy película, muy buena, es Spoilers. <ríe> me encanta con el... la spoilers. grita, la grita, ya yeah, yeah. sí, de, de, de, de decir, Spoilers. No. eh Switch ah, es básicamente un staff de abogados, ¿caste? que son los hijos de puta. Es muy interesante. Ah, como abogado, como abogado de really eh, abogado. Sí, es como, eh, y me voy a anticipar un poco a, a la una de las de series que me gusta, que lleva, no, no, no, está, no es para encima, es como todo lo complejo. La serie se trata inicialmente, que hasta, Bueno, son ocho temporadas en las cinco hasta que me cortaron Netflix. Por eso que, auspiciadores, suscríbanse. Ah, sí, sí, sí. Netflix, ponen... nuestro el mejor auspiciador bueno. que tenemos. Gracias, Netflix, por auspiciar este programa. Gracias a Netflix, Amazon, HBO y Disney Plus por estar y con Disney contigo. Plus. Eh, ya, soy tratado de estar de abogados que eh, eh, ¿Cuál, ¿Cuál es el rollo? Que aquí Como allá está todo hiper regulado, llega un weón eh, que hay cosas que me identifican un poco y que pueden ser un poco eh, no, no muy bien aceptados por la sociedad, pero es como eh, el, uno de los abogados que, sé que es sequísimo eh, contrata a gallo, un gallo que no está titulado, pero lo seco, y es como uh -huh. la gran tara. Entonces lo, los personajes son la, galla, la dueña del staff, este abogado que es seco, Harvey Specter, creo que se llama, está el, el, el, el chico que, que, con el que trabaja, Dona, que es la secretaria, que, esos son los personajes de lo que seca, de repente el loco le dijo, oye aquí que insiste, si y ya, ya lo tiene. Estamos hablando de un nivel, que, me imagino que de un nivel que, donde los loco eh, eh, no se permite como mucho el margen de error. Hay un loco que está, también también también es bueno, que es súper inseguro, pero en su, en su rol también es bueno. Y las tramas van, eh, tienen que ver cómo se, eh, se va relacionando con los casos que toman, ¿cachai? Eh, ¿Cómo esos casos, ¿cachai? Eh, ¿Afectan a la convivencia del grupo? ¿Y cómo los gallos se van disolviendo con respecto a eso? ¿cachai? Entonces, eh, eh, no recuerdo así como un capítulo como tan tan bueno pero eh, me da me da mucho para que la gente no entienda que no he visto la razón de por qué te gusta claro porque sí lo que pasa es, es la que la lo pasa es que es como es que me voy a auto expolar auto -spolear. <risa> <Que> es como <risa> que me es, <risa> gustó este concepto que, sí sí que me voy a spolear, eh que es como Doctor House que Doctor House eh, Toma, uh, aterriza lo que es yeah, de, yeah, de la ciencia yeah. y lo lleva a, lo, a, a, a la vida, ¿cómo mm. el hueón lo vive de verdad? Okay. Oye, este hueón, ¿qué está Este loco, este hueón después se va del staff, vuelve, eh, uno de los empresarios se comió a la mina del hueón, ¿qué como ¿Cómo están desarrollando eh, okay. lo que es la lealtad? ¿Qué o, o cómo oye, yo vengo acá y eh, tengo todo, es como casi Batman el loco, tengo todo cubierto y si no aceptas el trato te va te demanda, te hago cagar, pero más en un plano que esté como más creíble, que esté como más aterrizado, me imagino. Ya, yeah, sí, cacho. El, el problema de la serie es que que se va, se va dando un poco vuelta en lo mismo, entonces ya, si tú casi casi cinco temporadas ya, y te quedan cuatro, se va dando vuelta en lo mismo. Y yeah, a veces sí son tan complejas que yo he quedado colgado, ya ni siquiera entiendo algo que estás peleando, entonces como, uh -huh. pero es bastante buena. Eh, está como el ego porque a mí no me quieren en el staff, castaño loco y, el logo, y son, estamos hablando decimos un poco de de las películas para que se entienda la gente que no la ha visto como Steve Jobs, que es como no podéis no, no podéis tener más gente rock, Es como claro. a ver el tiro, y la weá, castaño no, porque está un aquí? estrés constante, un estrés constante, así como que ah, tu huevada tordona. Sí, sí. Sí, igual como, Sí, sí, sí, que sí, yo creo que es como realmente eh como porque la... hacer o sea, un símil de las películas de Steve Jobs, ¿cachai? Es como cuando el loco le dice, yo necesito el tipo de letras, no lo no está, yo creo que no es interesante. Fuera. Después, luego, pero... ¿por qué, no, sí. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? el loco, que apaló y strope? A, sí, no a, a, a, no, a mí no me gusta nada de y lo escucho, weón, no. Le pegaría... Ey, un, no, una patada en los cocos antes de irme. No me imagino, pero el, yo me imagino que se desenvuelven se, se en, en un ámbito no, que como, más, más que, es que, es, es como, bueno, si no avanzás ya te avanzó el otro loco, Entonces, sí. son, si, no, si no te movís bien, que estáis en una alta competencia en la cual, por ejemplo, ya si te caes un poco, te pones muy lento, ya el otro te comió. Eso, claro. Sweet es bastante buena y tiene un civil como con Doctor How en cuanto a cómo llevan la relación humana y eso güey. Sí, la tenía no, muy mal mi... pero véanlo no está bien Véanla, mi mi serie cuarta es eh, el marginal ¿la has visto? oh buena serie te sacaste puta que está, está muy es que está oye, muy bien es que está muy bien el marginal es que está muy oye, bien a mí me a mí me si gusta o oh, yo ah, no he visto, visto. No, no, no, no, no. Igual, buenísima. Son cinco, buenísima. Son, son cinco temporadas, pero se nota mucho que la, la serie original era hasta la tercera. Se cerraba muy bien hasta la tercera y las dos últimas la alargaron, pero la alargaron bien. La alargaron, sí. Tiene muchas. Es que hay muchas muy sorprendente, muy buenas, que, que no es solo de serie argentina. No, no, es un hueón que aporta a la serie del mundo, ¿cachai? Porque de hecho, oh. de hecho parte es parte con la segunda serie, parte, parte, con la segunda parte. Sí, pues, ¿Cachai? y, y, y ahí y, y después va y reproduce las la series. El es muy grande.